Bueno, al inicio de esta gestión, nos encontramos que hay una situación un tanto irregular allá, entonces eh, se inició un proceso de, de aclarar las situaciones ahí. Eh, por tal razón se encuentra el inactivo prácticamente, o sea, no hay forma como los ciudadanos adquieran un terreno ahí, puesto que había algunas irregularidades que se está, se está discutiendo.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 ...de que, que lo invirtieron ahí, pues... ...recuperen por lo menos lo que se da ese es lo que invirtió... ...y que ese inmueble vuelva al municipio... Sí, o sea, no, no, sola, no, ...no, no, no hubo un acuerdo cediendo el cementerio prácticamente... ...entonces los espacios donde no estaban ocupados por bóveda... ...está ahí, ahí hay bóveda por doquier... E ...incluso... Eh, ...cuando lo intervino al principio el ayuntamiento... Eh, ...se pintó agua ahí... Eh, ...se va a hacer una puerta... Lo que te quiero decir, para que hablemos de manera que lo que se comprometieron las partes fue de remozar el cementerio. O sea, ellos adquirían el cementerio con el único compromiso de remozarlo. Pero es como que tú me digas, bueno, eh, coge la casa mía y remozala y vive. ¿no? ¿Dónde está el beneficio para este pueblo?